Hola a todas y todos, pues ya tenemos un nuevo unboxing. Gracias, como siempre, a las recomendaciones de Tony del canal Friki Online y de Alfred de Tomos y Grapas, porque dos de, los, de las cositas que habrá dentro, espero, eh, son gracias a sus recomendaciones. Y vamos a ver qué contiene la caja de Panini. Abrimos por aquí, al principio no hay que tener mucho cuidado, al revés, así, como dice Tony, para no cortarse. Aquí, abrimos. Pues tenemos otra vez otra felicitación de Navidad. Está bien porque la otra se la regalé a mi sobrina, así que esta me la quedaré yo. Y ahora ya vamos a el nuevo regalito que nos trae Panini. Cada 100 euros te trae esto. Recordad que ya teníamos aquí el de Thor y esta vez, si no me equivoco, tendremos el del Capitán América. No es que me está haciendo ninguna colección, pero bueno, pues me he esperado un poquito y así tengo dos diferentes, efectivamente tenemos el Marvel Icons, en este caso del Capitán América con el escudo y aquí en inglés la explicación, lo dejamos por aquí, otra vez la revista Comic Manía y así vamos a abrirlo con más facilidad. Cerramos esto por aquí y seguimos. Ya veo alguna cosita. Voy a quitar esto. Vamos por aquí. Con cuidado, no cortarse, que esto corta. Vale. Bueno, pues ahora aquí tenemos esto. Lo primero. El extra superhéroe es imperativo... Thanos, Integral, esto tiene una, una explicación. Bueno, no sé si sabéis, pero me estoy haciendo la colección de Aniquilación. Aquí la tengo preparada para enseñaros. Y la colección de Aniquilación viene como por galaxias. Eh, en este caso, esto es Aniquilación, primera que salió. Eran 1, 2, 3, 4 y 5 cómics. Después Aniquilación, Conquista. Y ahora estamos en Aniquilación, Guerra de Reyes. Estuve mirando y, y Panini, en su stock, tiene la recopilación de la siguiente galaxia, es decir, Reino de Reyes Imperativo Thanos, lo podéis conseguir en esta colección de estas superhéroes. Ojo, la de Reino de Reyes le faltarían dos tomos, si no he mirado mal, el Nova y Guardianes de la Galaxia. Justamente Nova y Guardianes de la Galaxia eh, pues son dos de los, de los tomos de Aniquilación, Saga... Que, que más me están gustando así que eh, la siguiente galaxia me la voy a hacer igual en este formato imperativo Thanos que me daba un poco igual me lo he cogido aquí y ya lo tengo y no tengo que estar esperando y bueno le quitamos un poco de stock a, a Panini que también les vendrá bien supongo recuerdo que eh, en este caso guerra de reyes empezaba precisamente con este número de guardianes de la galaxia en el cual es la primera vez que los guardianes de la galaxia pues eh, se juntan como tal como grupo por cierto, si queréis ver un resumen de Aniquilación y Aniquilación Conquista, os dejo una tarjetita por aquí arriba en un vídeo de un minuto en el que podéis ver algunos de los cómics que componen la saga. Y lo siguiente que vemos es el Mass Hub de Devil Board Again, de Frank Miller, que este sí que es una recomendación de Tony, del canal Freaky Online. Esto es algo recomendadísimo para los amantes de los cómics, igual que Watchmen, por ejemplo. Se me ocurre y por lo tanto pues eh, quería contar con él y me lo quería leer. Seguimos con el ómnibus de Mrs. Marvel, el tercero, el número 3. Tengo ya el 1 y el 2. Me encantó y por lo tanto vamos a seguir con Mrs. Marvel. Eh, es un cómic súper recomendable. En este caso recuerdo, Mrs. Marvel es una chica musulmana que tiene superpoderes, no tiene el trípico traje de superpoderes. Os dejo también aquí una tarjetita en la que analizo un poco algunas superheroínas como Mrs. Marvel y por lo tanto podéis tener más información sobre ella si estáis interesados. Super... Y finalmente, historias del universo Marvel, tradición edición deluxe. Vamos a abrirlo también. Aquí lo tenemos, es como una caja, se abre para que quede bien guardado, el tomo es bien grande, no sé si cabrá en la estantería, buscaremos la manera de que quepa y tiene todos los números de historia del universo Marvel, pero para mí lo que es más interesante es esta parte final, porque Porque están las referencias a los cómics en concreto de cada una de las eh, etapas que está explicando. Me mola mucho porque a mí que me gusta un poco bucear e investigar por cosas que tengo o que no he tenido y podrían ser interesantes, pues aquí tienes una cronología de algunos eventos más importantes del universo Marvel. El formato es grandísimo. Mira, comparamos el más Half con este y, veréis, y ya veis que es grandísimo. Pues nada, esto es todo. Eh, tenemos historias del universo Marvel, que tiene muy buena pinta. Tenemos el Mad Half de Daredevil, tenemos el Imperativo Thanos, que ya sabéis que también está en la saga de aniquilación, estará, eh, supongo que a partir de mm, verano o así cuadrará, y Mrs. Marvel, en este caso se llama super famosa Pues esto es todo, suscríbete al canal y nos vamos como siempre que hago un unboxing con el detonador. ¡Hasta la próxima!